Trabajar con efectos dentro de Adobe Illustrator, los resultados simplemente son geniales como lo vas a aprender ahora en esta masterclass. Tenemos nuestro primer texto seleccionado y como ya es costumbre en este curso, este tipo de letras sin cincel decorativo a unos 292 puntos. Nos vamos a centrar de manera directa siempre en el panel apariencias cuando vayamos a trabajar con efectos. Aquí crearemos un relleno. De cualquier color, yo voy a quedarme con este que está aquí, este magenta un poco oscuro. Muy bien. Y ahora en el trazo, crearemos un degradado de este que, que va de transparente a azul, pero con unos 10 puntos más o menos. Para que se pueda ver algo así. Si está bastante, pues unos 7 está más que bien. Ahora, en el panel de degradado, voy a cambiar ese color por un verde amarillo, para que pueda hacer contraste hablando en términos de teoría de color. Y ahí lo podemos ver de una manera súper bien, pero bien, bien, bien, bien sencilla. Y ahora vamos con los efectos para empezar a dar ese tipo de característica que tiene este ejercicio. Entonces, nos vamos al panel de efectos. Vamos a convertir en una forma, pero que sea una elipse. Las elipses, bueno, tenemos en forma elipses, tenemos rectángulos redondeados... Y tenemos rectángulos Yo te invito a probar con las dos opciones que está arriba, pero nos vamos a quedar aquí con la elipse. En la parte donde dice opciones, vamos a elegir absoluto para que se pueda hacer un poco más pequeño. Y en el ancho y en el alto, vamos a ponerle 4 centímetros de ancho y 4 de alto. Para que nos quede más o menos así. Damos clic en OK. El siguiente efecto viene a ser este que se llama distorsionar y transformar, el que se llama Zigzag. Vamos a activar la opción que dice previsualizar. Mira cómo ya se van creando las esquinas, que es lo que necesitamos en este momento. Donde dice riquets por segmento, vamos a poner unos 15 para que puedan generarse más puntitas en esta estrella. Le vamos a dejar en la opción de corner o de esquina y en el tamaño le podemos crecer un poquitito más como a 0,45, ¿no? Muy bien clic en ok y el último efecto es distorsionar y transformar que viene a ser transformar activamos la opción de previsualizar en escala lo vamos a dejar ahí o quizás un poquito más pequeño ya depende mucho de lo que quieras hacer vamos a ponerle 70 por 70 y en horizontal bueno lo vamos a mover donde tú quieras yo lo voy a dejar más o menos por más o menos por ahí clic en ok hemos terminado nuestra primera letra Ahora voy a duplicarla, la que está aquí, con Alt, clic y arrastrar más Shift. Voy a dar doble clic para activar la letra B y la voy a tipear en este momento. La tecla C, igual, Control Alt, o Comando Option en una Mac. Lo selecciono en bloque y pongo la letra C. Todos los efectos me han quedado en la parte, en la posición original, pero yo te recomiendo que puedas cambiar sobre todo aquí en la tecla en la letra b donde dice transformar activamos previsualizar y vamos cambiando esta opción aquí para que pueda quedarse donde te guste a mí realmente me está gustando en esta parte hago lo mismo con la letra c me voy a mover presionando la barra espaciadora sobre el documento transformar previsualizar y ahora mira voy a cambiar esto lo voy a dejar más o menos más o menos por ahí, no bajarlo en la mitad, en la mitad, por ahí. Clic en OK, doble clic en la manito para poder apreciar todo este trabajo que está aquí presente. Mira, grandes resultados en pocos pasos. Por eso me encanta trabajar con los efectos en Illustrator.